Seres desconocidos que se esconden en tu casa. Una de las preguntas más escalofriantes de la cual no pudiéramos tener una respuesta concreta es si habitaran fantasmas entre las paredes de nuestra casa. Será que seres invisibles o espíritus estén atrapados dentro de nuestras propias habitaciones o por decisión propia, les guste estar ahí para observarnos. Hoy les mostraré algunas evidencias que ustedes me han hecho llegar al correo. Comenzamos. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack Investigador. Únete al team. Número 1. Había alguien espiándome. Tomando una serie de fotografías sobre ropa y artículos sobre la cama, esta parecería la más normal. Hasta que Kida, la chica que tomó la fotografía, se dio cuenta que bajo la cama algo extraño se asomaba. Al hacer el acercamiento de a poco, se deja ver un pequeño rostro. Un ojo muy abierto y la nariz apenas se asoman bajo aquella cobija. Es como si un pequeño duende habitara en su casa. Número 2. Nos observaba desde la ventana. Cristian Alejandro junto a su hermana una noche escuchaban un programa de radio paranormal. El ambiente era tétrico, y de a poco, la sugestión parecía haberlos asustado. Por lo que cada ruido dentro y fuera de la casa, los ponía en alerta. Así es como tomaron esta fotografía de la ventana que da al patio, cuando su gato pasó por ahí sin poder capturarse en la imagen. Sin embargo, captaron algo que no se veía a simple vista. La mitad de un aterrador rostro fantasmal parecía estarlos observando desde la esquina de la ventana. Pómulos, frente y hasta una oreja se pueden distinguir incluyendo ese perturbante ojo blanco. Quizá los relatos paranormales de aquella noche invitaron a esta entidad a hacerse presente. Número 3. Anciana Paranormal. Carolina me envió esta fotografía donde me cuenta sobre la visita que hicieron a una casa a recoger un cachorro. Ella le tomó su primera fotografía junto a su novio. En un principio no se percatarían que en el fondo de aquella fotografía se hiciera visible lo que puede ser el rostro fantasmal de un anciano. Carolina comentó que se puede ver sobre la pantalla de un televisor, pero que este estaba apagado y no podía ser el reflejo de alguien por la distancia a la que se encontraban. Ella está segura que aquello que quedó registrado se trata del espíritu de una anciana que aquella tarde los acompañaba. Número 4 Fantasma en reunión familiar Durante la celebración del año nuevo en Guayaquil, Ecuador Brian Manzaba me platica que su sobrino tomó esta fotografía familiar. A nadie le pareció rara, hasta que viendo con más detenimiento, se dieron cuenta de un fantasmagórico rostro que se asomaba desde la puerta. Según Brian, nadie puede reconocer ese rostro, por lo que la fotografía los ha impactado mucho. Tienen miedo de que un ser adimensional more en su casa. Número 5. Se oculta en la oscuridad. Miles de personas han reportado haber visto sombras errantes. Seres terribles que habitan en la oscuridad de la noche. Es como si estos fantasmas se refugiaran en las tinieblas. Y parece que esto lo pudo comprobar Esteban Beliz, que me mandó esta fotografía. Donde aparece recostado y todo se ve en orden. Sin embargo, Esteban notó algo extraño a la altura de su hombro por lo que decidió aclarar la imagen y ver qué es lo que lo acompañaba en ese momento. Lo que descubrió es para infartarse. Un rostro con las órbitas oculares vacías ya se recargado en su cuello. Los casos que acabamos de ver pudieran ser paraedolias o malas interpretaciones que puedan remitirnos a rostros fantasmales, pero quizá, en algunos casos, sí se traten de verdaderos fantasmas. Hola gente de Bolivia, quiero anunciarles que estaré viajando a su país en busca de misterios para mis videos, pero mucho mejor es que nos vamos a ver el 12 y 13 de octubre en el horror com La Paz Bolivia. Voy a dar una conferencia, voy a convivir con ustedes, nos tomaremos muchas fotos y también llevaré piezas de mi colección. Así que ahí quiero verlos a todos. Ya lo saben, esto será en el campo ferial Chuquiago, marca de La Paz, Bolivia, 12 y 13 de octubre. No se lo pueden perder, acá abajo en la descripción del video les voy a dejar el enlace para que tengan más información. Nos vemos ahí, La Paz, Bolivia.